Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de Eleven Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 270. Hoy no utilizaré los ojos del cuerpo. Padre, la visión de Cristo es el don que me has dado, el cual tiene el poder de transformar todo lo que los ojos del cuerpo contemplan en el panorama de un mundo perdonado. Cuán glorioso y lleno de gracia es ese mundo, no obstante, cuánto más podré contemplar en él que lo que puede ofrecerme la vista. Un mundo perdonado significa que tu hijo reconoce a su padre, permite que sus sueños sean llevados ante la verdad y aguarda con gran expectación el último instante de tiempo en el que éste acaba para siempre conforme tu recuerdo aflora en su memoria y ahora su voluntad es una con la tuya ahora su función no es sino la tuya propia y todo pensamiento salvo el tuyo ha desaparecido el sosiego de hoy bendecirá nuestros corazones, y a través de ellos la paz descenderá sobre todo el mundo. Cristo se convierte en nuestros ojos hoy, y mediante su vista le ofrecemos curación al mundo a través de Él, el Santo Hijo que Dios creó íntegro, el Santo Hijo a quien Dios creó como uno solo. Hoy no utilizaré los ojos del cuerpo. Amén.